Y buenas que tal mis amigos de YouTube, aquí malin en un nuevo vídeo donde les voy a estar enseñando cómo hablar en Clash of Clan desde el emulador de Android Blue Star. Ya que un día me encontraba en mi PC y la que llevaba era que yo juego en Clash of Clan. Entonces al entrar en Clash of Clan desde el emulador de Android, eh, no podía hablar con ninguno. Ok. Entonces busqué y busqué hasta que hallé una aplicación. Fu. Y aquí se la quiero compartir con ustedes para que también si lo hacen, también puedan hacerlo. Y empecemos con el video. Vamos. Lo primero que debemos hacer es irnos... Ah, no, no, no. No, no. Ahí. A buscar. Lo primero que ponemos cargar es una aplicación llamada Full Spring. Esta es la aplicación. Luego que ya las tengan instalada la aplicación, lo que debemos es hacer. Uh, abrimos nuestra app, nuestra app, account, Luego le damos a disemplar y activar. Como ven, ya tengo los botones modificados. Si quieren lo pueden poner más grandes, más chicos, de otro color. Rojo. Por ejemplo, rojo se nos pone rojo de color que nos quiera también lo podemos poner más grande también una variedad de cosas los botones que quieren que aparezcan aquí ya con esa aplicación instalada procedemos a entrar a class of clan a ver qué ha pasado y aquí esperamos hasta que se abra con clan ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirse eh, me pueden dejar en la caja de comentarios los vídeos que quieren que haga cualquier cosa si necesitan ayuda solo me dicen y yo se lo haré saber o haré un vídeo cualquier o se comunican conmigo de alguna manera como ven estoy entrando a la aldea que yo tengo y procedemos a hacer oh, le damos y hablamos Hey, oh, y como ven Se manda el mensaje oh, sí. Y procedemos a desactivar la aplicación Si la desactivamos Obvio que no se va a poner ya No no vamos a poder, no vamos a poder hablar Así que hasta aquí el video amigos Si les ha gustado no olviden darle like Y suscribirse a mi canal Yo soy marlin Bro Y nos vemos en la próxima Chao chao